Y ya lo anunciamos antes de la pausa. Quedan pocas jornadas para que se celebre el Día Internacional de la Animación Colectivo de más de 70 países del cual Bolivia forma parte desde 2005, año en que se unió ya decíamos a todas estas naciones que celebran un día tan importante como este. Pero para tener detalles de la celebración que habrá acá en el país, porque ya se están preparando muchísimas actividades para ello, nosotros vamos a estar conversando con el coordinador general de la Red de Animadores Bolivianos, Iván Castro, a quien tenemos vía Zoom en estos momentos. Bienvenido, Iván, a Latidos. Un gusto saludarle. Muchas gracias, Diana. Eh, un placer estar aquí con ustedes y, y agradecerles por abrirnos las puertas. Iván, antes de conversar justo de las actividades que se estarán desarrollando por el Día Internacional de la Animación, me gustaría hablar sobre todo de este circuito de creación que es la animación boliviana. Bolivia forma parte desde el año 2005 de este gran conglomerado de países, 75 tengo entendido que celebran la fecha, pero antes de eso estoy convencida que ya tenía un paso y un camino en la animación. ¿Cómo podemos definir la animación boliviana? Bueno, eh, la animación boliviana ha tenido una historia bastante irregular, ¿no? Eh, el primer antecedente que tenemos de, de un dibujo animado boliviano que todavía no estamos seguros si realmente es, es plenamente boliviano, es una serie de cortometrajes que se realizaron en, en 1961 que se llama Emeterio, que precisamente el año 2006 cuando celebramos por segunda vez el Día Internacional de la Animación eh, provocó un revuelo porque lo descubrimos después de 40, eh, 40, 40, eh, 45 años. Perdón. ¿No? Entonces, cuando informamos a la CIFA, este descubrimiento ha sido una de las noticias más trascendentales y gracias eh, es entonces a la Cinemática Boliviana pudimos volver a proyectar esta serie de, de tres cortometrajes animados. ¿no? Eh, de ahí en más, bueno, pues han tenido que pasar eh, aproximadamente 25, casi 30 años, ¿no?, para empezar a saber algo de, de animación boliviana, gracias a Jesús Pérez, que a finales de los años 70 empezó con, con, con este arte y, y, y en los años 80 la productora Nicobis, ¿no? eh, perdón, entre el 85 y los años 90, ¿no?, la productora Nicobis, que, que se convirtió prácticamente en, en una escuela para, para la gente que se dedica a este arte, ¿no?, eh, a, eh, ya en el 2005, ¿no? eh, el grupo que yo conformo, eh, gracias a, un, a, a, a que pudimos participar en, en diferentes festivales con un cortometraje que produjimos, fuimos invitados por Sayoko Kinoshita, quien era presidenta de la CIPA en ese entonces y también presidenta del festival Hiroshima en el Japón, ¿no? A, a ser parte de la CIFA y, y bueno, eh, de esa manera eh, fuimos el tercer país latinoamericano en participar de la celebración junto con, con Argentina y Brasil, ¿no? Adelantándonos a países con mucha más trayectoria, ¿no? Como, como Cuba, México, Chile, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces creo que hemos empezado a generar un, un pequeño movimiento que, que dio su, su mayor fruto el año 2008, con, con el proyecto que se realizó con Dinamarca, del cual surgió La abuela Grillo, y, y esto ha dado impulso a que mucha más gente vaya vaya eh, impulsando este arte y eh, prácticamente los últimos 10 años creo que han sido muy, muy atractivos en ese sentido de que eh, ya he, hemos contado con, con mayores producciones, eh, mucha gente ha interesado más, ha salido eh, al exterior a, a formarse y, y bueno, hoy en día estamos dando, bueno, pequeños pasitos pero pero creo que importantes en ese sentido Justo Iván, usted mencionaba un proyecto del cual es facilitador también y uno de... De los tanques pensantes, pudiéramos decir, porque sabemos bien que su nombre ha estado relacionado a todos los movimientos de animación que hay en el país, ya sean proyectos, colaboraciones, premios, jurados de eventos. Y estamos hablando de la abuelita Grillo. ¿Cuánto ha aportado un proyecto como este y cuánta falta hacía también para coordinar, para unar a las personas interesadas en la animación? Bueno, el proyecto de la abuela Grillo, en realidad, fue gracias al, al impulso de un, de un colega boliviano que radica en Dinamarca, Josué Córdoba, que él ha sido el que, el que el, el, el, eh, prácticamente el ideador, ¿no? entonces acá en Bolivia eh, conformamos una, una contraparte eh, conjuntamente con Alfredo Bando y, y Reinaldo Lima para, para hacernos cargo de este proyecto y gracias a este proyecto eh, se, se capacitó a, a 23 personas inicialmente, de las cuales 8 fueron seleccionadas para viajar allá a Dinamarca y producir el, el corte de la abuela grillo, ¿no? A partir de ahí, eh, se han ido gestando algunos proyectos, lastimosamente el proyecto no ha tenido continuidad, pero ya cada uno de manera independiente ha empezado a empujar eh, por su lado, ¿no? Acá en Bolivia eh, tenemos la experiencia, por ejemplo, de Santa Cruz, de Paranoia School, que está empujando, ¿no? Tanto el, el, la animación, como el cómic, como los videojuegos, algo, algo parecido sucede con con la filial de, Bol de de la Escuela Carne en Bolivia, ¿no? que también hace algunos talleres, el, la Fundación Patiño, que lastimosamente ya ha dejado de darle continuidad a esos talleres, y al igual que, que el equipo que yo que yo manejo, ¿no? que es el de Miuro, que hace aproximadamente 21 años damos talleres de manera regular no en diferentes aspectos de la animación. No, Pero, eh, eh, como te decía, creo que ha sido la, la, la piedra fundamental, el punto de giro en, en nuestra historia para que, para que se tome con más seriedad a la animación en Bolivia. Entonces, ya hablando de la animación boliviana, si tuviéramos que definir una línea temática, ¿tuviera la animación boliviana una línea de temas o una estética definida de la cual pudiéramos hablar en este momento, Iván? Eh, en realidad creo que, que la animación boliviana al igual que en nuestro país es, es, es no es eh, tiene tiene una multitud de, de estéticas no eh, si tú ves eh, un poco lo que lo que está mostrando en pantalla hay diferentes técnicas no estamos trabajando eh, en, en 3D en stop motion en dibujo animado en, en recorte digital técnicas experimentales y todo ello no entonces eso eso eh, muestra ¿no? todas, todas las ganas, la intención de, de seguir explorando, buscando. ¿no? Eh, sí hay un, un, un, un, fuerte, eh, un, un fuerte bloque que está orientado sobre todo a, a rescatar ¿no? leyendas, tradiciones bolivianas, pero, pero en general vamos buscando, experimentando con diferentes cosas. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del 28 de octubre, que es el día que se celebra el Día Internacional de la Animación y del cual Bolivia también tendrá algunas actividades. ¿Qué estará sucediendo ese día acá en el país, Iván, en diferentes departamentos además, tengo entendido? Sí, es la primera vez que hemos logrado un poco romper este cerco que teníamos porque generalmente las actividades eran La Paz, ocasionalmente Santa Cruz. Eh, para, esta, para este 28 de octubre, eh, para este viernes, por fin, por lo menos eh, ya hemos roto algo, hemos logrado abrirnos a Cochabamba, entonces esperamos al próximo año ya hacerlo con, con más ciudades, con más departamentos. Ese 28 de octubre haremos una muestra de una selección de, de cortometrajes animados bolivianos que vienen precisamente desde posteriores a la Abuela Grillo, muchos de los cuales son eh, han recibido rec reconocimientos nacionales e internacionales entre los que podemos destacar, por ejemplo, el, el cortometraje el Una roca que desaparecía a alguien de, de Matiz González ella es una animadora paseña que radica en Alemania que, que ha ganado un, precisamente con este, con este proyecto eh, un concurso que había lanzado Cartoon Network Latinoamérica eh, entre la muestra también está... El episodio piloto de el diario de Sofía, que es un, una serie que están produciendo en Cochabamba, Andy Garnica, que, que precisamente eh, este mes de, de octubre ganó el, el premio a la mejor serie animada del Festival Ajayo en el Perú. ¿no? Entonces, como ves, estamos tratando de demostrar de lo mejorcito ¿no? Todo de lo que se está produciendo y, y esos avances que, que de a poco de a poco se están dando ¿no? en este campo. También me gustaría destacar, Iván, dónde van a ser estas muestras, dónde podrá el público acercarse a esta muestra de cortos animados que el 28 estarán exhibiéndose, ya decía usted, en varios lugares. Bueno, eh, en el caso de, de La Paz estaba, estaremos en el local de Efímera que queda al final de la calle Sánchez Lima, es una cafetería, esto va a estar, al, eh, eh, bueno, todas las actividades van a empezar a las 19.30 en La Paz, como decía, en el café de Fimera. En Cochabamba estamos en Art House, en la calle Juan Gualparrimachi, y en Santa Cruz, en Culto, que se encuentra en, en, en, en Los Arenales, en, el, en, el, en la Galería Kiosco. ¿no? Todas las actividades están coordinadas, como, como decía, a las 19.30, ¿no? eh, donde se, se exhibirá todos estos cortes. En el caso de Cochabamba en particular, adicionalmente a la muestra va a haber un, un pequeño conversatorio con, con tres autores, como son Andy Garnica, que, que ya lo mencionaba antes, eh, Chris Rojas, que, que también tiene un, un excelente trabajo en una, una serie que ha producido para, para el Musef con leyendas bolivianas, y ah, me fue, Héctor Olmos, que, que también está produciendo una serie para, para el Ministerio de Justicia, si mal no recuerdo. Pero también habrá un encuentro muy especial y será el primer encuentro de animadoras bolivianas que se transmitirá vía digital también, que contará con tres animadoras, si mal no tengo entendido, que también pone de manifiesto, por supuesto, el papel de la mujer dentro de este arte. ¿Será así, Iván? Sí, es, es un orgullo y creo que, que también esa, ese, este encuentro ha causado revuelo porque hemos recibido felicitaciones de organizaciones de animación como MUMA, que es una organización mundial de, de, de mujeres en el mundo de la animación, es, es, es ¿no? de esta sigla. Y, y de los premios Quirino, ¿no? Que nos han felicitado por, por esta actividad. Es La primera vez que estamos logrando esto, reunir a 13 animadoras, eh, hubiésemos querido lograr eh, reunir a más, pero por algunas complicaciones personales no, no están pudiendo eh, asistir, pero, pero con las 13 que tenemos, creo que hemos dado un, un gran avance, y un gran apoyo, eh, ¿no? Eh, para que ellas se conozcan, ¿no? Entre, entre las personas que participarán, bueno... Tenemos colegas, como, como decía, que están en Europa, el caso de Matisse, el que está en Alemania. Eh, tenemos a Daniela Wallace, que está en Bélgica. Tenemos a Heidi Balda y Shishita y Tasca, que bueno, el nombre, es un nombre artístico, eh, que están en España. Tenemos también a, a Ana Barroso, que eh, Barca Bocante, que, que está en, en el Brasil. A Laura López, Angélica Paredes, Inés Paredes, en, en la Argentina. ¿No? En el caso de Bolivia, bueno, eh, está Olivia Weiss y, y César Delgado en Santa Cruz, eh, Iris Ocampo en Cochabamba y en La Paz tenemos a Alejandra Ramírez y María José Rivera. ¿No? Entonces, estamos tratando poco a poco de ir conociendo cada vez, ¿no? ir, ir reuniendo a, a, a más gente para que, para que comporta, compartamos experiencias, busquemos un, un futuro juntos, ¿no? Buenísimo, Iván. Una diáspora de mujeres animadoras que todas van a confluir en un mismo espacio y que será transmitida esta, este encuentro, este conversatorio, esta charla a través de la página de Facebook de la Red de Animadores Bolivianos. ¿Es así? Exacto. Sí, exacto. El, el, esta, esta charla, bueno, por, un, por, la, por cuestiones horarias, ¿no? Como, como te comentaba, como vamos a tener la presencia de... ...de colegas que están en Europa y para, para no perjudicarlas... Eh, ...se va a transmitir a las tres y media de la tarde el día sábado... ...por, por la página de Facebook de la Red eh, de Animadores Bolivianos... Eh, ...ustedes ponen Red de Animadores Bolivianos o Animation Bolivia... ¿no? Eh, ...ahí les va a llegar el link a, o la dirección de donde estamos... Eh, ...inclusive si ustedes quieren suscribirse a, a, a la página... Eh, ...la página está totalmente abierta... ...es, es curioso, en realidad... La página eh, tiene en este momento más de 1680 suscriptores, eh, no todos de Bolivia, pero, pero pero sí una gran parte, pero tenemos colegas de, de la mayor parte de Latinoamérica que, que andan siempre compartiendo información y viendo lo, lo que dando impulso ¿no? a, a este arte maravilloso. Muchísimas gracias Iván entonces por todos estos detalles de cómo estará celebrando Bolivia el próximo 28 de octubre, el Día Internacional de la Animación. Un circuito de más de 75 países, decíamos, del cual Bolivia forma parte desde el año 2005 y aunque los pasos a veces sean cortos, pues se avanza que es lo importante. Le agradezco Iván estos minutos que ha compartido con nosotros, los detalles que ha dejado en nuestro programa y por supuesto muchísimas felicidades a todos los animadores bolivianos desde acá, desde Latidos y con antelación. Muchas gracias, realmente y que nos hayan dado la cobertura, sí, como, como, como tú lo mencionabas, y ya, ya son prácticamente 17 años que participamos de este evento, pero no, no habíamos tenido ¿no? Tanto, tanta promoción, y, y, y bueno, y creo que un poco los últimos tres años sobre todo ha sido fundamental para nosotros, porque hemos empezado a organizarnos, a participar de encuentros latinoamericanos e iberoamericanos de animación, y creo que estamos dando ¿no? esos pasitos para no quedarnos atrás en este tren ¿no? y conociendo a colegas constantemente que hacen cosas maravillosas. Así mismo es. Estamos entonces en contacto, Iván. Que tenga usted muy buena noche. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas noches.